ciudadanos extranjeros, importantes porciones de terreno costero, aledaños a Higüey y a Miches. Eh, luego Casimiro Castro eh, inexplicablemente pasa a las filas del partido reformista, a, a, a Balaguer, verdad al lado de Balaguer. Muy bien señores, eso ocurrió un día como hoy en esas fechas indicadas. Muy bien, Miren, vamos en este momento a una entrevista con el dirigente del Partido de la Liberación Dominicana aquí en San Francisco de Macorís, eh, Tony Pichardo. Con Tony vamos a conversar acerca de la presunta persecución de altos dirigentes del PLD aquí en la República Dominicana. Buenos días, Tony. Eh, placer de tenerte acá con, con nosotros. Adelante, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días a todos los integrantes de este prestigioso eh, programa que todo el mundo sigue todas sí, las mañanas. Así es. Somos número uno, ciertamente. Para mí es un honor y un placer. Muchas gracias. gracias. Mira, realmente hay persecución o lo que hay es el desarrollo de un proceso penal en contra de gente acusado de violar la ley. Bueno, ¿Cómo yo... tú cómo tú explicas una cosa u otra? ¿Cómo tú desen... cómo tú desentrañas realmente lo que hay detrás de todo Es difícil hablar sobre ese tema donde hay un catedrático aquí. No, no, no, olvídate eh, como de eso. Amado decisión. José Rosa. De derecho penal. Sí, pero déjame ah, decirte una cosa: sí. de política, tú sabes. Bueno, no sé el de problema penal, es ese: que el caso tiene más de política que de derecho penal. Exacto. Bueno, eh, adelante, es decir, adelante. Eh, y todo el mundo se da cuenta de que esos eh, tipos de procesos se vienen eh, dilucidando y se vienen trayendo por los moños cada vez que el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, Revolucionario eh, Moderno, eh, está en serios aprietos por la desacertada política, la desacertada manejo del gobierno de su presidente Luis Abinader y de sus funcionarios. Eh, no, y vamos a ver, no, nosotros le hemos dicho a, al pueblo dominicano que el PLD está inmerso en un proceso de reorganización, en un proceso de adecuación, en un proceso de transformación eh, de sus estructuras y de fortalecimiento del partido en esta etapa. Y que el pueblo dominicano tiene que saber que durante todos estos años el PRM va a tratar de traer por los moños ese tipo de procesos para tratar de... Eh, Desviar la atención general del país En los graves problemas que está viviendo el pueblo dominicano Fundamentalmente los más pobres, Amado, este, este pueblo este, Donde quiera que tú te mueves Está el grito al cielo Con la desacertada obra de gobierno del PRM en Los precios de los artículos de primera necesidad Los precios de lo, de, lo, de, de todo en sentido general Porque eh, en un país En cualquier país del mundo el, el, la situación económica prevalece sobre cualquier otra situación política o social que haya en el país. Juan Bosch siempre decía que como va la economía, va lo social, como va lo social, va lo político. Y entonces eso eh, induce al gobierno a tratar de desviar la atención de los problemas del pueblo en base a una supuesta lucha contra la corrupción que cuando tú como abogado baja al fondo de los procesos y te das cuenta que es una no, más novela que he hecho. Es decir, un relato bien estructurado porque han eh, contratado 10 o 20 abogados para que le relaten una, una situación eh, que tiene mucho, mu, muchas letras, pero cuando tú vas al sustento de las pruebas te das cuenta de que están, ese, ese relato no está avalado un, eh, por hechos concretos probados eh, realmente. Todo Entonces no nosotros vamos, estamos trabajando en la reorganización del partido y esos procesos, por su propio peso, se van cayendo de acuerdo con cómo van subiendo en los, en los estamentos judiciales. No, la oportunidad a la dama, ¿verdad? Sí. sí. Adelante. Que ya no estaría muy de acuerdo con eso, ni yo muy tampoco, porque puede ser también sí, a él darle claro. la oportunidad. Pero gracias, sí. amado. La voy a tomar. Eh, Tony. La República Dominicana eh, La sociedad, los dominicanos Tenemos años Deseando tener Justicia eh, en el país En lo que tiene que ver con el comportamiento De muchos funcionarios Que hemos visto Hemos observado Que si bien es cierto No ha habido una sanción, sanción eh, En tribunales, no ha habido condenas, Sabemos que la corrupción Impera y lo vamos a poner en términos pasados, imperaba eh, de manera descarada, por decirlo de alguna forma, en muchas instituciones. Muchas personas teníamos o tenemos sed de justicia de ver que aquí haya régimen de consecuencias. Eh, ¿Usted entiende o qué piensa usted que debería de hacer la justicia al momento con los con el tema de la corrupción en la República Dominicana? Partiendo de que hemos observado que no solo a los del PLD se han estado eh, llevando a la justicia, podríamos citar algunos casos recientes, la Lotería, kimberly y hay otro por ahí que ahora mismo no recuerdo, el de Santiago, el de, el el de, Santiago, de La, la Vega, sí, esos dos se me iban. Eh, ¿Qué usted Dicen. entiende? Eh, sí, de la lotería. ¿Qué entiende usted entonces que debe de hacerse desde el Ministerio Público? Mira, eh, todo, eh, gracias por la pregunta, eh, todos estamos contestes en la, en la dirección de que la, todo el que cometa acto de corrupción debe ser traducido a la acción de la justicia. Eso estamos clarísimos. Es decir, y, y, y si hay un partido. Y un gobierno que trabajó en base a la transparencia y a la reorganización de este país a través de leyes y de organismos fundamentales para la lucha contra la corrupción fueron los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, cuando tú ves, eh, porque este gobierno está haciendo un bulto, eh, se han explotado más de 20 casos de corrupción En este gobierno Y solo ahora el de la lotería después de dos, Casi dos meses después un, un hecho evidente Es decir, que no es un hecho que no hay que siquiera investigarlo Porque de, desde el primer día Se vio claramente Cuando el, el ciego sac, eh, Supuestamente sacó el bolo eh, Y le pasó a la, a la ¿Cómo se llama? A, a la locutora Valentina y se, y se vio el fraude se vio el fraude Y se estableció claro, sin embargo si no es por la presión social, ahí lo que lo que vinieron fue a entrevistar al ciego y, a la, y, a la, y, y dejaron todo eso así. Sin embargo, el administrador estaba en su casa tranquilo. Por la presión social hicieron eso y para justificar un poco. Pero cantidad de casos de corrupción de este gobierno y no se ha investigado nada. Ni nadie, está, ni, ni nadie ahora está preso esto porque viene con un proceso de se le está yendo el agua al cuello. Y, y quieren justificar, eh, mantener la, sí, la, la, Una supuesta casos. lucha contra la corrupción Pero en el caso de los de la droga De los, de los, de los diputados usted, Todo el mundo aquí sabe que eso fue un proceso Que viene de, de hace muchos años Un proceso, incluso El, el Mickey López de la Vega Fue eh, eh, apresado a, En la campaña electoral Ni siquiera el PRM había ganado el, el proceso Sin embargo, fue eh, Dejado Ahora en libertad Por un, un es el mecanismo jurídico y ahora el Ministerio Público entonces presenta la, la acusación. Es decir, que son procesos que ni siquiera escapan a este gobierno, así es que vienen incluso motivados por organismos internacionales, fundamentalmente los Estados Unidos, en base a una lucha contra el narcotráfico que ha explotado 100 veces. Ahora, eh, lo, que, lo que nosotros queremos es, porque cuando usted ve los procesos que han llevado hasta ahora el tanto el pulpo como el coral, usted se da cuenta que hay un atropello al debido proceso, que hay una violación a ese proceso, que hay una violación a los derechos fundamentales de los inculpados, porque se ha pretendido más el circo que la lucha contra la corrupción, efectivamente. Se ha eh, eh, fundamentado el morbo en base a una, a una novela jurídica eh, para Tratar de desviar la atención De una situación que está pasando en este país Que no la aguanta nadie La gente no puede vivir que Aquí no hay nada Este gobierno no ha hecho ni una, ni, Ha ido a prometer a las provincias Miles de millones de pesos En obras y en, y, y, y en ayuda Y ese tipo de cosas Y no ha pegado el primer blow Y entonces ellos quieren desviar La atención de la gente Que ya se está dando cuenta Que el cambio fue de reversa Y que es real, efectivamente, un engaño a este pueblo y ustedes quieren eh, embullarlo con procesos judiciales que nosotros estamos seguros claro, todo aquel que se compruebe que cometió actos de corrupción que aquel con hechos concretos y con pruebas fundamentales debe pagar en la justicia entonces, en eso estamos totalmente de acuerdo el PLD lo ha dicho nosotros no, no tú no ves que nosotros casi no hablamos de ese tipo de proceso, nosotros pedimos sí el debido proceso porque Tony. La honra de cualquier ciudadano, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario y hay que respetársela. Claro, si usted cometió un hecho, tiene que pagar. Tony, el PLD, eh, sus más altos dirigentes, al igual que Leonel Fernández y la gente de la Fuerza del Pueblo enarbolan siempre a, a Juan Bosch. Pero desde 1996 todos, creo que con quizá algunas honrosas excepciones, todos se apartaron. Tanto Lionel como el grupo de Danilo y, y, y, y, y el PLD se apartaron de, de la ideología de Juan Bosch y acogieron la de Balaguer. Eh, ¿Por qué a veces utilizar a Juan Bosch como, como buque insignia o como ejemplo cuando, no se, cuando el libro de Juan Bosch lo tiraron al zafacón? Bueno, yo no creo, no estoy de acuerdo con que el libro de Juan Bosch lo tiraron al zafacón. Eh, es cierto que eh, eh, son tiempos diferentes... De que en el gobierno el, gobi el PLD duró 16 años de ejercicio gubernamental que eh, tal vez eh, ocupó fundamentalmente en la presidencia de, de Leonel Fernández, que era el líder y presidente del partido, hasta hace, hasta hace un año, casi dos años. Es decir, que si eh, se ha apartado el PLD, ha sido eh, eh, culpa de los que lo han dirigido. Eso estamos de acuerdo. Ahora, la esencia. Los gobiernos del PLD, de el, el, el, el, la, la ayuda es decir, directa a los más pobres, en la educación, en la salud, en, en, en el progreso y en el bienestar del pueblo dominicano, ahí está la esencia de Juan Bosch, porque Juan, Juan Bosch lo que quería el beneficio y el me, mejoramiento para el pueblo dominicano. No es lo mismo, no podemos comparar en, la, en los años 70, ¿verdad? Uh, en los años 80, eh, la República Dominicana con la República Dominicana de hoy. Eh, y que después de la, de, de, de la del derribo del muro de Berlín, eh, ya la Guerra Fría no es lo que, no es lo que, lo que está en, en boga y eh, es la economía y es la manera de manejar el, el país. Yo creo que la esencia de los gobiernos del PLD está en el crecimiento económico, en la estabilidad, en... Eh, Dirigir la acción del gobierno a las ayudas sociales a los más pobres de la República Dominicana Pero sin, ¿Cómo? Sin embargo, en la educación, y la, la salud La ideología independientemente de la época debe mantenerse Pero nosotros un, mantenemos la un, ideología un, Es un comportamiento Claro, la, la ideología, nosotros mantenemos la, eh, la esencia de la ideología bochista eh, El PLD va a la dirección de la defensa de la soberanía nacional siempre Va en la defensa de los más pobres, va en la defensa de lo, de, del crecimiento y el crecimiento de la patria. Y, nosotros, y eso se lo mantiene y lo demostró el PLD en su ejercicio de gobierno. Independientemente de que el partido se haya desnaturalizado por una dirección política eh, que se dedicó más a gobernar que a atender... Las, al partido, y por eso en, en algunos O a un cosas grupito del partido. Importantísima, como la educación. Yo estoy hablando, es decir, como la educación en el partido se fue desvaneciendo. Sí, la... por ejemplo, que antes eh, habían eh, grupos de formación eh, eh, de estudio, de gimnasio, sí, eh, sí. Eh, o sea, círculos de estudio, y que eso dejó de existir. Eso es distinto. En un congreso, el PLD, eh, eh, eh, para, cuando el PLD pasó de un partido de cuadros a un partido de masa, ahí se desvirtuó. Eh, en la esencia en el aspecto organizativo del PLD. Y que además todo se todo se centra en un grupito de dinosaurios, así yo lo llamo, responsablemente. sí Pero, gente pero eso ya cambió, el ya, el ya el cuando, lo lo cambió? Claro, claro que sí. Bueno, claro que sí. ¿Cuándo lo, cambió? Lo Tony que bueno, lo sabe, yo lo digo a él. O sea. ¿Cuándo ya cambió. Está no, bueno? pero espérate. Qué yo muchacho, quiero, eh, eh. Una de las cosas no, primero verdad. que, Yerjan que Tony nos diga qué acá, muchacho, ¿cuándo cambió? Eh, eh, eso que usted, citaba, bueno, si ¿qué usted ha pasado ¿sí, en el sí, PLD, sí. Perdón, para eh, terminar la, la idea, sí. la pregunta. Lo primero que nos gustaría, yerjam, por favor. Proba, bonito, no, eh, ¿En qué momento cambió? Nosotros debemos de recordar a un presidente, ex presidente Danilo Medina. Que hablaba y a otros eh, de, de reformación, de transformación, de cambio eh, dentro del, de las filas o del PLD, del partido del PLD, dentro del comité central, el comité político, pero te ponían a Temisto Cles Montá a hablar de transformación, el mismo Daniel hablando de, de transformación, lo único que salían a la cara, esta señora, la, la ex senadora. Eh, Cristina Lizardo. Cristina Lizardo, o sea, las mismas caras que gente de antaño, una de las. Debilidades eh, que tiene el PLD, uno de los problemas es que vemos que no hay oportunidades de relevo. ¿Por qué? Porque están los mismos siempre. Y cierro, eh, Tony, diciendo para que usted en ese sentido abunde. Claro. Eh, otra de las cosas, usted citaba las fortalezas y por las cuales trabajó el PLD todo el tiempo y enfocó mucho la parte de las asistencias sociales, el pensar en los pobres, los más deposeídos. Eh, veo que no cita eh, uno de los aspectos que a mí, en lo particular, eh, me importa mucho. Que es el tema de la desviación de los recursos, cuando hablamos de importarnos la sociedad de los más pobres y tenemos una organización política, porque señores, nosotros no podemos decir que en los gobiernos del PLD, los escándalos de corrupción, que cuál corrupción, porque Danilo nunca la vio, o sea, fueron demasiado. Entonces, si ponemos estas dos cosas en una balanza, tú dices, bueno, pero hay un desenfoque. Me, me preocupé en mi gobierno por los pobres, pero tenemos miles de millones de pesos que han sido desviados, que no se saben dónde están, que la corrupción imperante que había en sus gobiernos no permitía garantizarle a esos pobres, a los necesitados de nuestro país, tener una calidad de vida, porque si se llevan el dinero a los bolsillos, no llega a los pobres y a donde deben de ir dirigido a las instituciones. Bueno, pero eh, eso es eh, eso es relativo a lo que usted está hablando, porque esos supuestos casos de corrupción hay que demostrarlo en la justicia, porque si hay gobierno que es donde los fondos públicos se vieron en educación, en salud, en asistencia social, en obras de infraestructura, en, eh, en todo en todo el manejo del del gobierno ha sido el gobierno del PLD. Eh, y las obras están ahí, y los hechos están ahí Pregúntenle a la gente en los barrios A, a cómo le llegaban la, Las ayudas sociales en los gobiernos del PLD Y cómo están llegando ahora Porque este gobierno tiene nueve meses Y no ha habido ningún gobierno en la historia esa, Donde se, ha de, esa, de, se haya declarado más hechos de corrupción En nueve meses, como en este gobierno Y, la, y ella no lo dice ah, Pero dígale, arroje no diga, lo que sin luz sin embargo, los casos Sin embargo, que hay supuestamente Dos casos en la justicia Y búsquenlo cuáles son los dirigentes del PLD cinco, Que están sí. ahí Sí. porque son mayormente empresarios, militares, sí. ese tipo de cosas, pero no dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana. Final... Entonces, lo que quiero decirle es que cuando, si ella ve medios de comunicación, se está dando cuenta que los voceros del PLD, a partir del noveno Congreso, eh, José Joaquín Vido Medina, son otras caras, son jóvenes fundamentales que están dando la cara por el PLD, que están en el comité político, que están en el comité central y que, y que son los que están... Eh, planteando las posiciones del PLD En este momento Ningún partido tiene la cosecha de jóvenes Que tiene el partido de la liberación dominicana Vamos a ver cuáles son los partidos que tienen Una cantidad por ejemplo de candidatos presidenciales Como tiene el partido de la liberación dominicana con, de caras nuevas, porque en la, ¿cuál es la fuerza del pueblo? Un solo candidato el mismo de hace 30 años, Lionel Fernández del PLD? Lionel Fernández, candidatos por el PLD bueno en el, en el candidato de aquí está Bel Martínez usted lo, usted lo está viendo el Domínguez Brito lo, lo, lo está lo, todo, el, todo el mundo está en la cosa, la misma Margarita aunque es vieja, pero tiene, no ha sido presidente <risa> de la república, pero son candidatos es nuevos, esto? pero ¿cuál es? Del no, no, PRM pero usted ha no citado no tres usted ha citado tres ¿de cuál es el PRM? Domínguez Brito, de, de cual, Torre, de yo cual, quiero que de eso de que vieja. Como candidata, como candidata que yo digo. Ah, explícalo, explícalo. Eh, sí, no ¿cuáles son los candidatos que tiene el PRM? <risa> ¿Cuál candidato tiene la fuerza del pero, pueblo? No, pero, pero, no pero no estamos en campaña. Pero no <risa> <risa> bueno, aquí todo el mundo partido, sabe que están en un proceso de, de, ¿cómo exactly. se llama, de. Tony, Roger no alude a los de, casos de, de corrupción de, de porque tratar, yo quiero también con conocerlos. ¿Cuáles alguno? son los casos de corrupción? Porque sí, muchas. Una cosa es hablando y una cosa es pero los, dígalos, los, he, los hechos fundamentales. Dígalos. Hasta ahora son los sí. casos del Coral, que supuestamente. No, del PRM. ¿Del PRM? Ay, muchachos. Pero que nos diga porque yo quiero que me ayude para yo poder saber. Ya el de la lotería no tenemos que hablar, ¿verdad? Que esté en la Entonces, el, el Ministerio de Salud Pública Hubo una licitación del 140 millones de pesos De la jeringuilla De la jeringuilla, de la, de la, de la de la jeringuilla Que hubo que echarle para atrás de, a, a, cancelado. Les pagaron 100 millones Se le regalaron 100 millones de pesos De manera irregular y violatoria de la ley A qué sé cuántos art, artistas eh, el, el Ministerio de Educación Oye, el Ministerio de Educación Le está pagando a medios de comunicación a, medios de a muchísimos medios de comunicación hora, Horas Hay medios de comunicación que cobran 100 mil pesos por hora ¿Y sabe cuánto le están pagando? Millones de pesos por hora A, los me a medios de comunicación Para tenerlo, hablar en base a, a favorecer al gobierno Y tratar de desviar la, la situación de de de la situación que está viviendo ¿Y el, el país. Hacía sí, eso, sí. No, eso es bueno, ahora, calcular. eso nunca se ha dado no, aquí. No, la no yo, yo no, no quiero ahí. responder. Pregúntale aquí, a porque ver, porque no en este canal, a ver cuánto pagaba el, el, el, el, el gobierno del PLD Daniel, Daniel, y cuánto K K paga K ahora. K ¿Cuánto pa cuánto Daniel le paga? K K a, a, a periodistas millones de pesos. Millones Ay, de pesos a periodistas. Pero antes o sea, No No son lo justificado los porque los los, ninguno bien? La bien. de los gobiernos del PLD, bien. que a los comunicadores y a los medios de comunicación. Pero ahora no sí si hay casos de corrupción y antes no, entonces. ¿Cómo fue? Ahora sí hay casos y antes no, porque usted dice que lo del coral y lo demás son eh, un tema de persecución. Señores, no, nosotros vamos claro a Claro que sí, de nuevo porque, torno, porque sí, queda, si. por lo que tema. estamos hablando es de que han violado el debido proceso para crear un show. En base a una lucha contra la corrupción que no existe, porque sí, la corrupción mira, está mira. en Enclavada en, wow, en Tony, ¿Cómo te dice eso? Yo tengo que salir a defender mi Ministerio Público por una razón. Ni Miriam ni Jenny Berenice, digo, Jenny Berenice todavía es más política y es más peledeísta que cualquiera de esos que están ahí. Te lo digo yo que la conozco. De la fuerza del pueblo. Te lo digo yo que la conozco. De la fuerza del pueblo. No importa. Es política. Sí. En cierto modo, claro. Y, Miriam, y, y, no y tú tal vez puedes decir de, que Miriam de de no de es política, política, porque yo la conozco, yo sí sé cómo Leon. ella llegó al, ella a, a, a, a, a llegó, eso, y no el, y que el esa dolor, esa dolor y el carrera. odio, y el odio que tiene contra el PLD por la situación que le pasó. No, ella bueno, de... no debe odiar. a quien debe odiar es a Alex, a Alex, Procurador, que es un No, mandolero? no crean eso. Entonces Madre, se trata no, de odio claro. Esa señora está actuando, está actuando con odio y con rencor. Ese debe y, ser con, el título con no, con de esta entrevista, yo Y un parece? instrumento. Yo pienso que y un instrumento del PRM. Y Wilson Camacho, que, un, por ejemplo. Un instrumento de, igual. Un, punto punto del PRM, que... un instrumento del PRM. Un instrumento del PRM. Eh, para una supuesta lucha contra hay, la Hay que estar vivo que, para escuchar que, no, no, no, no, no. que cierra los ojos yo para un lado un equipo, y mira para el otro yo lado. Yo pienso que es un Dios equipo mío, muy profesional que, está, wow. que, oh, sí. que pueda meter la pata en el proceso, equivocarse. Perfecto. Pero decir que eso, eso lo podemos hacer todo Pero no, no no creo yo que sean gente política que tenga ahí por odio Bueno, pero solamente usted, como abogado amado, sabe. Eh, la violación al debido proceso y a los derechos fundamentales que ese Ministerio Público ha, ha causado Entonces, gracias por política. Gracias a Tony por eh, la entrevista, un placer como siempre tenerte gracias aquí Gracias a ustedes, gracias. Ya te invitaremos de nuevo porque nos quedaron muchas cosas. Exactamente. Adelante, volvemos en breve.